En este video quiero mostrarte tres cosas, cómo seguir, compartir y renombrar un tablero de Trello. Vamos a empezar por renombrarlo, es súper sencillo. Simplemente aquí en esta barra de tareas del tablero vas a hacer clic en el nombre e inmediatamente está la opción habilitada para renombrarlo. Vamos a poner tablero de prueba. Perfecto está renombrado. Fíjate que acá incluso en el navegador ya cambió el nombre. ¿Cómo podemos compartir un tablero de Trello? En la misma barra de tareas vas a tener invitaciones puedes poner el nombre de la cuenta o la dirección de correo electrónico y vas a agregar a las personas como miembros es decir que pueden editar o como observadores aquí te lo dice puede editar comentar e invitar personas a este tablero o solo puede ver y comentar el tablero voy a invitarme a mí misma hola a mí misma cómo estás Col... vamos a poner incluso Olga colmenares y debería salir yo por allí. Uh, perfecto. Uh, bueno, mejor creo que ponemos mi correo para estar un poco más segura. Gmail.com. Perfecto. Ahí está mi cuenta. Bueno, una de mis cuentas. Send invite e inmediatamente va a salir acá. Si quiero incluso interactuar con este usuario, puedo hacerlo desde el tablero. Ahora quiero mostrarte una Tercera opción en los tableros de tener lo que es vigilar este tablero de cerca. Si nos vamos a la misma barra de tareas, pero ahora abrimos el menú complementario e incluso nos vamos a más, a los tres puntitos, vamos a tener aquí un ojito que dice Seguir. Cuando pones esto al minuto, bueno no al minuto no al segundo en realidad aparece eso y eso quiere decir que le estás haciendo seguimiento al tablero según como tengas configuradas tus notificaciones te van a llegar avisos sobre la actividad en este tablero y cuando vas acá